Tú decides asumir que la persona es culpable antes de un juicio. Tú te has convertido no en las nietas de las brujas que no quemaron. Te has convertido en las nietas de las que denunciaban anónicamente a esas brujas. Ah. Es la casa de brujas, no importan las dudas, tan solo el ritual vejatorio. En la casa de brujas, no importan las pruebas, tú quema al chivo expiatorio. Tal vez un sacrificio te hará feliz. Recuerda al enemigo que tienes aquí. Tú tienes el poder para satanizar. Tan solo tu palabra puede destruir. Típico sábado ir a tomar con amigos. Mañana es domingo, da igual. Las típicas máscaras, todos faroles bebidos. Mañana ni se acordarán. En este contexto perfecto para el caos, un chico tomándose un mezcal. Cruzó la mirada con ella y wow Quedó encantado y quiso charlar. ¿Qué Hola que como te llamas, la típica cháchara para ligar Grandiosa su suerte de racha, tal vez hoy el plan si sí le funcionará Me llamo Roberto, le dijo usando la voz más grave que tenía Y ella no veas que no lo dejaba de ver con una gran sonrisa ya no les hago el cuento largo, ellos terminaron en algún hotel no sé dónde no. Y ni el Whatsapp se pasaron, no estaba planeado en volverse a ver otra noche Todo pudo terminar ahí, Todo. mas no fue así, él ni se lo espera ella se retracta del desliz, busca su perfil, hasta que lo encuentra, Roberto se despierta con jaqueca la resaca tan intensa, duele su cabeza taladrándolo, voltea para ver a aquella nena pero ya no estaba cerca, se había ido abandonándolo, notificaciones a montones y mensajes con insultos sin sentido le llegaban, se palidecieron sus colores cuando vio que aquella chica lo acusaba de violarla. qué es la casa de brujas, no importan las dudas, tan solo el ritual vejatorio sí. En la casa de brujas, no importan las pruebas, tú quema al chingo expiatorio Tal vez un sacrificio te hará feliz uh, Recuerda al enemigo que tienes aquí uh, Tú tienes el poder para satanizar uh, Tan solo tu palabra puede destruir uh, Si la casa de brujas te llega y te quema No hay presunción de inocencia no. Esta casa de brujas es solo una moda Y a la libertad desintegra ni hombres ni mujeres son pura maldad Gritar una mentira no la hará verdad La nueva inquisición ya tiene tribunal Hay que seguir en la batalla cultural Vamos a volver Contextualizar Les explicaré De horas atrás Ella tiene novio Pero no se lleva nada bien Ella tiene celos Piensa que se engañada por él super juraba que jamás le hizo nada malo ella no creía nada ya ella argumentaba que otros exes ya la han traicionado y por eso nunca confiará eso no es mi culpa le reclamó aquel vete a la mierda le contestó Giselle y luego se fue se desconectó fue culpa de él ella lo pensó Giselle siempre tuvo problemas de ira ni la terapia servía Giselle siempre tuvo problemas de ausencia, nunca logró estar plena. Giselle siempre quiso sentirse importante, nunca logró integrarse. Un día Giselle dio con la panacea en un taller feminista. Y muy empoderada, venganza, clamó Con el primero que la vio se fue a la cama Mas luego de follar, mucha culpa sintió ¿Qué tal si sus amigas ya después la delatan? Eureka, de la idea llegó de repente Recuerda que a la víctima no hay que cuestionar Qué pena, Roberto, pensó en su mente Y puso en sus redes, me acaban de violar es la casa de brujas no importan las dudas tan solo el ritual vejatorio es la casa de brujas no importan las pruebas tu quema el chivo expiatorio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 ni hombres ni mujeres son pura maldad no. Gritar una mentira no la verdad no. La nueva inquisición ya tiene tribunal no. Hay que seguir en la batalla cultural